Thank you. En el capítulo de esta semana, veremos la estructura del bello idioma español, el cual tiene una historia interesante. También veremos las curiosidades que en ella oculta. En principio debemos de entender que nuestro español proviene del latín vulgar, y este a su vez desciende de una serie de ramas, como son la germánica, griega e itálica. Una de las más importantes, ya que esta es la más cercana. A lo que es nuestro español, tenemos que comprender que nuestra lengua, el español es la combinación de una gran cantidad de variaciones del mismo latín vulgar. Hay diferencias entre el latín clásico y el latín vulgar, que son importantes. En el latín vulgar... Las vocales largas eran pronunciadas cerradas y los vocales bajos eran pronunciadas abiertas. Para el entendimiento de las nuevas mezclas, en las lenguas se creó una forma fácil de entender y de explicar dichas palabras. Las cuales son alteraciones fonéticas en las vocales y consonantes, tanto en grupos de estas o en solitarias. Desde un punto de vista externo, al de una persona hablante del español es difícil el aprender al 100% la lengua ya que por lo flexiva que ésta se comporta, hace que cada palabra sea más parecida a otra, pese a que sea completamente diferente a otras de su misma estructura. Uno de los principales puntos de discusión, es el entendimiento de las palabras a partir de un sufijo, prefijo o infijo. Para crear una palabra se necesita una raíz basada en el latín vulgar y un prefijo, sufijo o infijo que a su vez cada uno de ellos cambien claramente el significado, ya que estos aun cuando mantienen la familia las letras que se suman alteran el uso de esa palabra, ya que pueden cambiar completamente la idea, o solo dar una característica, efecto u opinión de esta. Esto es nuestro español. Aquello que nos da la oportunidad de comunicarnos hoy mismo, y no perder la conexión entre aquellos que nos necesitan, aun cuando cambien un poco la estructura. Todas estas lenguas provienen del mismo contexto, y siempre estaremos conectados. Gracias por escuchar. Y nos veremos en la siguiente emisión de su programa favorito. Charlie, no grabaste. <risa>